Vanessa, ¿para ti qué ha sido este año de la maestría? Pues a mí la maestría me ha ayudado a abrir el corazón, me ha ayudado muchísimo a conocerme a mí misma, me ha ayudado muchísimo en mis proyectos, en mi trabajo, y, y lo más hermoso, una de las cosas más bonitas, poder entender a mis animales y, y conectar con ellos. Pues para mí ha sido un auténtico descubrimiento, tanto conmigo misma como en cómo me muevo por el mundo, la relación que tengo con mis animales, todas las relaciones que tengo con todas las personas, con los sitios donde, por donde paso y realmente he conseguido ser feliz, des descubrir que es ser feliz. Ha mucho, la verdad es que lo que le, le diría a la gente que, se va, que va a empezar el curso es que supongo que se apuntarán para aprender a comunicar con animales, pero lo que me he llevado yo es, es mucho más que eso, eh, lo de comunicar con animales es un, un premio, un regalo que, que ganas a partir de conocerte a ti mismo, conocer tu ser realmente como eres y no como tú crees que eres, como te, han, como te han enseñado a ser o como te han dicho que eres, sino como realmente eres, a recuperar tu poder y a, y a, y a tomar la vida por, tus, por las riendas. Y también decir que incluso los, los hombres también somos sensibles y podemos hacer este tipo de, de cursos. Así que, ánimo. Pues ha sido un camino de conectar conmigo muy muy profundo, de descubrir muchas partes de lo que soy, buenas, malas de todo, y conectar con todos los seres vivos desde otro punto de vista totalmente distinto, mucho más profundo. Bienvenido a Entre Especies.